Muy buenas noches a todos, bienvenidos Estamos nuevamente en una nueva eh, programa Digamos de ataque directo femenino eh, Segundo día ya consecutivo al aire Así que bueno, agradecemos a todos nuestros auditores Que nuevamente nos están mirando A través de Facebook Live, Tu Zona X Y hoy día tenemos una tremenda, tremenda invitada Ella ha estado ligada al fútbol Estuvo ligada al fútbol también por más de 14 años en su carrera, estuvo en varios equipos, mucha experiencia en este ámbito, así que le vamos a sacar todo el provecho posible a esta hora y media de conversación. Vamos a darle la bienvenida a la señorita Daniela Contreras, ex futbolista y además periodista deportivo. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes, Carla, y a todo el equipo de Ataque Directo, feliz. Eh, contenta por la invitación Sí, se escucha, ¿ustedes me escuchan? sube eh, como te decía estoy contenta, feliz de estar con ustedes eh, los había visto anteriormente, algunos de sus programas y tengo muy buenos comentarios sobre el trabajo que están haciendo sobre todo también sí. con el fútbol femenino, así que orgullosa de, de poder acompañarlos hoy día Perfecto. No, ¿Habías tenido la, la oportunidad de, de, de ya ver nuestros programas? Sí, sí. Estuve viendo algunos capítulos bien interesantes, muy buenos invitados también. Sí, bueno, eso, eso tuvimos invitados internacionales. Estuvimos con, con Maite Zamorano, estuvimos con las chicas de Rosero Central, así que eso, eso fue bastante interesante. Eso fue gracias también a, a a una aplicación Gracias a un compañero también de la radio Que, que pudimos gestionar esa, Esos invitados sí. Ay, ¿sí ¿Me escuchas bien, Dani? Sí, todo bien ¿Usted? Perfecto, ahora sí Okay. Ah, ya, pero todo bueno, eh, Dani, para, para comenzar entonces, para que entremos ahí en tierra derecha Queríamos saber, conocer, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Eh, bueno, yo empecé jugando, la verdad, con mis primos, con amigos, con vecinos, bien chiquitita, Y en realidad esta pasión por el fútbol surgió en gran parte de mi papá y mi papá esperaba a su primer hijo y, y salí yo, pero mi papá ya tenía la pelota de fútbol comprada. Así que cuando nací empecé a familiarizarme un poquito con, con el balón y fue bien entretenido porque además que él siempre me apoyó mucho. Me, me, yo, a ver, empecé así jugando con mis primos, amigos, vecinos, etcétera, pero después ya en el colegio. Eh, se empezaron a hacer equipos de fútbol El equipo del, del colegio Me metí al equipo del colegio Y, y después de eso eh, Mi papá me, me alentó Y me dijo, Dani, ¿por qué no te vas a probar A la Universidad de Chile? Porque además acaso con fanáticos de la U En la casa y, y bueno, le hice caso Y obviamente con su, con su apoyo Y todo, fui a probarme A la a Universidad de Chile Y en ese, en ese entonces Estaba la profe Isabel Berrío y a ella le gusté como jugadora y bueno, y ahí empezó todo mi, toda mi aventura por el, por el fútbol Así que ahí estuve en la un, en Universidad de Chile sí. Donde jugué mis primeros campeonatos en, en la liga de la NFP eh, Que bueno, en ese entonces se jugaba como un campeonato en, en Quilín Que es donde está la, la NFP Pero después ya tomó el nombre de eh, campeonato, NFP, primera división que fue esto, esto fue después de la gestión de Harold Nichols en el 2008 con la con el, la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se hizo acá claro uno es, de los primeros campeonatos claro y eh, bueno después de Universidad de Chile eh, estuve en otros equipos y así pasé por bueno estuve en la selección también y estuve en, en el Audax Italiano Santiago Morning eh, por ahí también tuve un paso por, por Inglaterra Me fui de vacaciones el 2014 Y en realidad cuando a uno le gusta mucho algo no, no está ni ahí con desconectarse de eso Entonces yo no quería desconectarme del fútbol Y encontré un equipo femenino El Greenhouse London Team Así que empecé a jugar con, la, con las chicas de, de Inglaterra <ríe> Y fue bastante gratificante la, la experiencia y después de eso volví a Chile y ahí volví a, a la Universidad de Chile, a, a una universidad de Chile un tercero, donde obviamente ya había cambiado el plantel, había otro director técnico y, y también fue muy bonita experiencia y hay, hay fotos de la Católica, también estuve en la Católica y la verdad, todas toda estas experiencias, al haber jugado en distintos clubes, al final te ayudan inmensamente a formarte como, como persona, con principios, valores y además a, a, uno siempre también encuentra muy grandes amistades en, en, est, en, en estos deportes sobre todo que son colectivos, porque a veces sobre todo cuando uno tiene momentos como bajos, o te sientes que estás jugando mal, o que esto no te sale y estás frustrada, siempre claro. cojado, la amiga que está ahí, te ahí barriza, y te exactamente, ahí el equipo entra a jugar ahí el tema de, de, de también los osos afectivos que tiene, que tiene el fútbol. Oye, Daniela, te quería consultar específicamente, y tú también nos comentabas que, que estuviste eh, tus primeros pasos profesionalmente en la Universidad de Chile con Isabel Berríos, ¿verdad? Sí, quería consultarte cómo fue en sí, precisamente en la Universidad de Chile, tu experiencia. Eh, ¿En qué sentido? En... Con la profesora, cómo, ¿cómo fue el tema de ser como tal vez los pioneros en esa época de, de estar ya en, en el campeonato en FP? Sí, mira, fue muy bonita experiencia, pero independientemente de eso aprendí muchísimo. Porque la profe Isabel, que yo creo que la mayoría del fútbol femenino la conoce, es una gran formadora de, de jugadora. Y a la vez ella es muy exigente y, y es muy disciplinada para... para para implementar todas la, todas las cosas que quiere que nosotros aprendamos es como muy muy comprometida también muy muy profesional y por ejemplo bueno ella también tiene su carácter así que eh, en el fondo tú también en el fútbol está con ella estás obligada a sacar tu, tu carácter porque sí, sí tienes que estar ahí también fuerte y y claro despertar a lo mejor de esa intensidad que tiene ella sí para... sí porque Necesitas también, bueno, en el tema de los deportes, tener una, una psicología una prestancia firme para asegurar para distintas cosas Ya sea el DT, ya sea el público, ya sea la presión de, de la hinchada, etcétera. Sí, de hecho, como dato anecdótico, te cuento que eh, muchas de las jugadoras eh, no les gustaba tanto jugar por la banda donde la profe estaba dirigiendo <risa> ya nada, Entonces, por ejemplo, si tú te equivocabas en algo Te decían, no, pero ¿cómo? Pero aquí, que allá Y todo eso es presión Entonces, claro, era una persona que le gustaba Que las cosas se hicieran muy bien Entonces, en el fondo, esa presión también te ayudaba A crear una personalidad O sea, uno no podía quedarse así chiquitito Tenías que sacar fuerza y personalidad Y bueno, y si te equivocaste, bueno, profe, me equivoqué Y ahora sigo <risa> Totalmente. O Dani. Eh, bueno, nosotros estuvimos ahí con la profe, la tuvimos el agrado también de entrevistarla y conversar y también nos contó bastantes anécdotas de, porque también ella fue una pionera dentro de, del ámbito del fútbol, así que ahí tuvimos también el honor de conocerla y nos contaba ahí sus historias. Eh, con respecto a Dani, porque tú estuviste en la Universidad de Chile y posteriormente pasó hasta la Universidad Católica también. Sí. ¿Quién fue entre entrenador en esa época? En esa época fue Claudio López. Ya, el profe Claudio. Oye, ¿cómo fue ahí la experiencia? Porque también era un, un equipo nuevo, que se estaba también ahí rearmando. Sí. Bueno, ahí fue... el Alarsi Rival también ahí. <risa> sí, ¿verdad? <risa> bueno, igual fue una experiencia en lo personal bien sacrificada, porque yo estaba eh, en la universidad. Pucha, no me acuerdo qué año fue eso, pero debe haber sido cuando estaba más o menos terminando la carrera de, de periodismo, si no me equivoco O por ahí ya casi en la etapa final Entonces, claro, ahí empieza a ser, un, empieza a ser una responsabilidad demandante por, por lo que la importancia que implica hacer una tesis y, y en el fondo cerrar tu carrera y ya, por fin entonces además estaba jugando en la universidad católica y me quedaba lejísimo Yo iba a San Carlos de Apoquindo, entonces yo por ejemplo estaba estudiando en la UNIAC Ahí en Providencia y, y dependía de mis tiempos Porque a veces uno dice, bueno yo me voy a ir a la una y, y se te alarga la cosa y te vaya a las seis Entonces como que trataba de ordenar mis tiempos y tomaba una micro Y me iba y llegaba, así como, me demoraba como dos horas pero llegaba a entrenar y, y en, ese, en, ese, en ese sentido fue bien sacrificado pero siempre eh, destaco y que, y que es como el factor común en todos los equipos que estuve que mis compañeras y las mujeres son muy aguerridas muy responsables muy de, de, de llevarse esa, esa mochila aunque sea pesada la llevan a cuesta y, y hay mucho compañerismo también hay mucha, mucha buena onda se ve poco, lo yo creo, eso de, de, de, de la rivalidad como mala onda, así como de, de querer perjudicar a la otra Generalmente uno siente eh, ese positivismo como de el compañerismo Claro, claro, es como saber igual que, que todos están eh, eh, también en la misma lucha Porque se entiende igual que, bueno, en esos momentos que tú estuviste Todo iba creciendo todo iba en, en una visión a todo era nuevo, entonces hay, a, había que tener como una sinergia de, de positivismo. ¿Y ¿Cómo fue el tema de que Unión Española, bueno, estaba ahí en la competición y de un momento a otro fue retirado de, de esa competencia? ¿Tú eras parte de ese plantel o ya no estabas no. en Unión? No, yo no, no viví ese momento con la unión, estuve antes Ya, tú y tus compañeras sí que vivieron tal vez ese, ese momento de, de, de retirarlas del, del campeonato Sí, por ejemplo hay, hay jugadoras que llevan años, yo creo que están antes de que yo llegara y siguen ahí Por ejemplo la Andrea Cerda Sí, no ya, la capitana tiempo. la capitana ahora actualmente sí la Andrea eh, la Javiera Jofré eh, la Nicole Tobar la Luli Riquelme Verónica Riquelme claro que ahora juegan Palestina sí no ellas siempre han estado ahí como al pie del cañón con con la Unión Española incluso cuando eh, bueno yo cuando yo me retiré en 2015, que fue en Unión eh, Al poquito tiempo después eh, Avisaron de que O anunciaron De que la Unión no iba a seguir con su rama femenina Porque no había presupuesto Y no estaban las condiciones, etc Y fue triste igual Porque la Unión Española Es un club de De mucho esfuerzo O sea... Nosotras igual entrenábamos en Cancha de Tierra eh, Al igual que los cadetes también Entonces me quedaba súper lejos y yo creo que no era la única a mí me o sea, Era ahí en el Estadio Santa Laura en Recoleta, yo vivo en Peñalolén Entonces también cruzaba todo Santiago Y en el fondo es como tanta la dedicación y tanto el amor por la camiseta Y, y eso como que Hace, hace que las personas se unan más Entonces en ese, en ese club yo sentía eso Era como mucha unión, mucho sacrificio, mucho trabajo Como todos muy comprometidos con, con el equipo En general, pero el, el equipo como desde la visión de humana Y después como de la visión futbolística Perfecto, había una cohesión bastante importante Bueno, nosotros lo vivimos también Porque como tú comentas, bueno, está la Andrea Cerda actualmente Que aún sigue en, un, en unión eh, Nicole Tobar también, bueno, ahora que está en Audax Pero se veía, eh, al menos en los partidos también que enfrentamos Que había una, un conocimiento acabado De en qué momento dar el pase, se conocían mucho Y fue un tremendo equipo Y de hecho tuvimos, sufrimos derrotas un poquito ahí duras pero ahí, bueno, es parte de, del fútbol Dani, te quería ahora pasar a otro tema más lindo Porque ahí estábamos recordando tal vez el cierre de la, de la Unión Y todo ese mal proceso, pero ahora están ya de vuelta eh, Volvieron bien. Sí, sí, volvieron fuertes eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu paso por la selección chilena? Coméntanos ahí ese, ese momento de tu carrera Sí, mira, yo creo que siempre he dicho estar en la selección, ponerse la camiseta de Chile en este caso, o sea de tu país, es una de las experiencias más lindas que uno puede vivir como deportista eh, de verdad es como un éxtasis <ríe> eh, algo muy indescriptible sí, es un tremendo orgullo eh, yo empecé o sea cuando estuve en la selección a mí me, me, me llamaron y me buscaron porque yo había sido goleadora de un campeonato en el, igual fue hace rato Fue en el año 2006, 2007 yeah. Uno de estos campeonatos que se jugaban A nivel de NFP Y, y claro, llamé la atención porque esa, ya, Llamaron a la vaya menos batida Mejor jugadora, goleadora, etcétera, Son como los lo, yeah. lo más destacados Y, y ven, empecé a entrenar con Nivaldo Rubio Que estaba en ese entonces Y después eh, Estuve con Marta Tejedor La española eh, Nivaldo no era de mi total gusto eh, sin desmerecer el trabajo que tenía pero de la selección que había sacó a muchas jugadoras y como que desmanteló el equipo en realidad como que claro. trató de empezar desde cero y no fue, la verdad no se reflejó en los resultados y después llegó Marta Tejedor y al final igual cambió todo el equipo de nuevo entonces, claro, hecho, hicieron pruebas masivas o hay un tema también ahí como la revolución del, del llamado que se hizo abierto para bueno, que en ese entonces eh, jugar a las chicas. De hecho yo participé en esas pruebas es buena, como que me y animé y participé. recordatorio, sí. Tienes toda la razón. Yo recuerdo que no sé, que eran miles de, de mujeres niñas probándose imagínate todas con esas ganas de que te viera la entrenadora española que era súper seca y que tú querías quedar con la ilusión sí. ahí de, de estar sí y, y bueno, lo que pasó ahí en, en esa selección y bueno, yo estaba muy contenta también con, con Marta Tejedor pero la, lo que ocurrió ahí fue decisión mía que uh -huh. la, la me dolió el corazón pero, pero creo que tomé una buena decisión y es que yo renuncié a esa selección Porque ese ese año eh, A mí me ofrecieron una beca deportiva Me vieron jugar Cosas del destino eh, En ese tiempo había como boom De, de las becas deportivas y, y, me, y me vieron jugar En este en este caso me vio jugar Un ex jugador de la Unión Española Mira la coincidencia Y él se llama Juan Machuca También ex seleccionado nacional y me vio, le gusté. Habló con la profe Isabel Berrío y, y conversé con él y me contó que estaban, tenían cupos de becas deportivas, que estaban formando la selección de la universidad y tuve la fortuna de eh, estudiar lo que quería, que era periodismo. Y además seguir jugando fútbol. Entonces, claro, yo empecé como estaba en un dilema porque decía, chuta, eh, me comprometí con la selección que estaban entrenando doble jornada, que jugaban el fin de semana y ya además, decisión. si me pongo a estudiar ahora, tengo que ir todos los días a estudiar y jugar y entrenar también con ellos, entonces claramente no, no me daba entonces ahí yo dije, bueno, piénsalo Daniela, hay que decidir, no voy a hacer las dos cosas y siempre digo, pensé con la mente y no con el corazón claro, así claro. Y, decidí. Y, en el, y en el fondo decidí lo que sentía yo que me iba a dar un mejor futuro y que era estudiar algo y, y sacarle provecho económico a eso. Porque en ese momento, y yo creo que hasta ahora también, el fútbol, vivir del fútbol, una mujer vivir del fútbol acá en Chile es muy difícil, casi claro. imposible. Muy complicado. Sí, me, me pongo en tu lugar y una decisión bastante compleja porque prácticamente tenías todo a la mano, así como ya para jugar y todo pero pensaste y, claro, razonaste en el, en el tema de que qué me va a dar en, en sí para mi futuro. Y, y de todas maneras, igual el fútbol te dio, porque te dio esa posibilidad de estudiar. Que, que, sí. que también nosotros, en, en el ámbito, cuando estamos con nuestras sub-17 o con nuestras deportistas, también recordamos eso, porque ahora, ahora no podemos darle nada económico. Pero ¿qué le podemos dar? Tal vez la oportunidad de, de, de tener estas becas deportivas, la opción de estudiar... Sí. Es un ejemplo vivo de eso Y yo creo que también O sea, igual, a mí me daba pena Igual, como porque de, O sea, era algo, que dejé algo Que no quería dejar en realidad Y cuando llegó la fecha Del Mundial, yo vi deía, Fui a ver el primer partido Al Estadio Sánchez Rumoroso ¿Me escuchas, Dani? ¿Sí? ¿Me escuchas, Daniela? ¿Me escuchas Ay bueno, seguimos comentando, bueno, estábamos ahí conversando con, con Daniela que, que cómo fue su experiencia en la selección nacional, nos contaba que. Ah, puede ser. Continúa nomás, más, Dani. ¿Aló? Continúa nomás, más Dani. Ah, ya. Entonces ¿Te el primer partido del mundial eh, Chile nueva Zelanda, si no me equivoco Fui al estadio Sánchez Rumoroso Y ese día yo tenía un examen Mira, me había inscrito en un En un, en un diplomado Que era de periodismo deportivo Y tenía la prueba final Y yo dije, no importa, estudio en el bus <risa> Y me fui de la universidad Tomé el bus en el terminal Y viajé Toda la tarde y llegué, llegué casi en la noche allá pero llegué al partido y ahí conocí el estadio y vi a las niñas jugar y todo fue, fue demasiado emocionante, independiente del resultado. Y después lo, el resto de los partidos los vi por televisión. Y claro, tú, uno empieza a pensar y dice, pucha, y si no hubiera, si hubiera seguido ahí, y si no se buen, si no este momento estuviera jugando. <ríe> sí pero al mismo tiempo orgullo por las niñas porque eso siento yo que fue el primer gran salto que dio el fútbol femenino acá como en cuanto a la visibilidad como que por fin claro. como mostraron en la tele por fin empezaron a tener las primeras publicidades y todo eso también hubo como un boom con las ligas de futbolito es como que siento que las mujeres se atrevieron a jugar más fútbol a, a decir, no, yo también a mí también me gusta jugar fútbol porque antes era como, no sé, po, pocos lugares, o como más escondido O como mal visto, también lo típico que, que pasaba Pero en ese entonces fue fue el boom y, y ahí la gente, claro, despertó oye las chicas también juegan Y, y fue excelente ese, ese periodo Claro, y, y yo si pudiera hacer como un paralelo Siento que es algo muy similar a lo que pasó con, con la Crespita Rodríguez Cuando fue campeona mundial como que ahí recién la gente, bueno, además de ser deslumbrante lo que hizo Y una como mujer también sentí orgullosa claro. eh, como, Siento que desde ese momento como que las mujeres o algunas mujeres dijeron Ah, pero yo también puedo hacer boxeo Y ahí también se generó un, un movimiento de mujeres que empezaron a practicar al boxeo al bo, bo, Empezaron a practicar boxeo y se atrevieron Y siento que esa es la palabra, atreverse Exactamente, sí, atreverse que, que eso es lo que pasa también con los medios También justamente te quería hacer esa consulta ¿Qué opinas tú de, con respecto a lo que al menos está haciendo tu Zona X Con este programa Y también otros programas que, que ahora han salido independientes Porque son medios independientes eh, Con respecto a la difusión del, del fútbol femenino eh, Bueno, me parece obviamente muy bien que, que fomenten, que difundan el fútbol femenino porque es un espacio que falta, que se le puede sacar mucho provecho, pero siento que ustedes sí confían en el proyecto, ustedes entienden que esto es noticioso, que es importante, que mmm, es atractivo pero yo creo que aquí falta un poco de, de apoyo de los privados y también en términos publicitarios, les falta atreverse Jugársela por, por por las mujeres Han habido avances ¿eh? Han habido avances En el sentido de que algunas chicas de la selección Ya tienen auspiciadores De repente uno, por ejemplo Sale, cuando salíamos a la calle Cuando Yo veía gigantografía De un banco Con la Christiane Endler O una publicidad de Abastible Con la Francisca Lara y eso antes era impensado, entonces se han atrevido un poquito, pero falta mucho más Y ojalá que, que ese apoyo económico pueda verse reflejado en medios independientes como ustedes Que en el fondo son los que siento yo que más trabajan en esto Porque están ahí, codo a codo, con el fútbol femenino, su, al tanto de todo lo que está pasando A veces uno lo hace por amor al arte, o a veces recibe muy poco, pero están ahí, ahí, ahí, son súper fieles ya, Así claro. que merecen que el universo... <risa> Por favor. Sí. Oh, que se puede. Sí, sí, esto está hecho con, con mucho amor, con mucha pasión. Y como tú comentas, también con, con la creencia. Creemos en lo que estamos haciendo. Y, y también necesitamos, como siempre lo decimos, eh, ganarnos también nuestro espacio. O sea, que ya nos abran, ya no, no tengamos tantas trabas. ...que no sean solamente cuatro equipos en Chile... ...que sean ocho, que sean veinte, que sean todos... Que, que, ...que mejoren... ...eso es lo importante... ...y que más niñas también se atrevan, como tú comentabas... ...a jugar... ...que vean lo lindo también que es de hacer deporte... ...no tanto lo mejor del fútbol... ...pero lo que te entrega es ser un deportista... ...porque sabemos nosotras... ...que te entrega muchos valores... ...o sea, no solamente ya vas a entrenar por, porque sí... ...sino que te va a enseñar a, a, a ser... Eh, ...no sé, disciplinado... Ser ordenado, respetuoso con, tu, con la gente que, que está sobre ti, entre comillas. Y es, es un, un sinfín de cosas positivas que, que te entrega ser deportista. Es mucho, sí. Uno lo ve al principio como un deporte. Pero lo que no se da cuenta es que después todas las cosas que te entrega ese deporte, como le decías tú, el compromiso, la disciplina, la responsabilidad, son, son tantas virtudes que uno las empieza a, a practicar como un hábito y después cuando tú estás en un, fuera de la cancha eh, no te das cuenta cómo empiezas a aplicar eso en tu vida por ejemplo, a mí me pasa en el trabajo tengo que ser responsable, tengo que ser comprometida siento que si no, llego como a tiempo con, eso, con con lo que yo me comprometí o que me siento mal entonces, eh, a la larga es súper bonito lo que te entrega el deporte claro. Finalmente, claro, te, te forma como persona también. Sí. Absolutamente. Oye, Dani, y te quería hacer una consulta que se me quedaba ahí en, en el tintero previamente. ¿Crees que te faltó algo por hacer en el ámbito futbolístico? ¿O estás conforme con todo lo que... Ah, te ay, qué buena pregunta. Sí, <risas> se me salga a la cabeza. <risas> sí, ¿Sabes lo que me faltó hacer? Eh... Yo recuerdo que jugamos un clásico O sea, en ese tiempo era clásico Pero claro. era, yo estaba jugando en Santiago Morning y jugamos contra Colo-Colo Y me quedé con las ganas De hacerle un gol a Cristian Ender No, <risas> ahí quedaste Con, con esa quedé, idea Es que se me falta hacer Y obviamente no. me hubiera gustado También ¿no? eh, Poder estar mucho, vivir más Experiencia en la selección Siento que igual estuve poquito tiempo, entonces Tal vez me habría enriquecido mucho más como persona y como futbolista. Claro. Y una de tus características también, repasando un poquito el tema de, de, de tus dones futbolísticos, era pegarle duro al balón. Entonces ahí supongo que soñaste eh, con clavarla en el ángulo ahí el ¿no? <risas> claro, no, pero lo, lo más lo más iluso de toda estas cuestión es que yo me acuerdo que cuando estaba en ese partido, si era lo único que yo tenía en mente, hacerle un gol, hacerle un gol, hacerle un gol. Entonces, y más encima, yo en el, así pensándolo a la rápida, yo me imaginaba un gol de Globito, cosa que era imposible Porque la Cristiana tiene como claro. dos meses Pero sí, me, me acuerdo que en ese partido me quedé con las ganas Así Qué que, pero hagamos un desafío ah. ¿Hagamos de ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablábamos la tía en la, la, la, la cámara para, para desafiarla. <risa> claro. Oye, Dani, para que tampoco se nos olvide, cuando tú nos comentabas al principio, cuando estábamos recién comenzando el programa, que tuviste la, la oportunidad de estar en el fútbol inglés. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, fue, cómo fue ese momento? ¿Había muchas diferencias, pocas diferencias en ese, en ese instante que, que tú estuviste en, eh, jugando allá? Yo hasta el día de hoy que lo pienso todavía no encuentro algo negativo de esa experiencia, me encantó, fue. de hecho cuando más aprendí inglés sentí como que de repente así como que por arte de magia ya empecé a hablar fluido <risa> pero era porque estaba tan incorporado en el fútbol que en el fondo bueno si te hablan en chino uno como que tiene que adaptarse y al final terminas hablando chino, pero, pero me, me llevo muy, muy buena experiencia en qué sentido, a ver, táctica, técnicamente las jugadoras inglesas son más rápidas y más como de fuerza, de potencia eh, pero yo tenía algo que a lo mejor es, es propio de, de los sudamericanos, no sé o de nuestro estilo de fútbol pero era más hábil con, con el balón o por lo menos tenía mejor técnica por ejemplo, no sé si me daban un paso yo lo podía controlar mejor que otra chica uh -huh. eh, entonces eso al final me dio, me, me, me hizo como marcar un poquito la diferencia con ella, porque cuando me vieron jugar, como que se quedaban así como, oh, qué buena! Pero, pero yo me sentía bien también, porque, bueno, además nunca me sentí menos que ella, yo siempre quise ser igual o mejor. Entonces, eh, yo quería que me vieran Que en el fondo como que sentía que, re, que representaba todo Chile Porque <ríe> yo fui, ¿no? Y fui con una camiseta de Chile Así súper claro, chileniza claro, así super, ah, O sea, que me se absolutamente allá Sudamericana, habiliosa <ríe> Claro, entonces yo como que sentía que Si me veían jugar a mí Era, ah, entonces así juegan las chilenas Entonces tenía que dejarlas bien paradas Así que como teníamos... Con, eh, habilidades distintas nos complementamos súper bien y tuve ma, un poco de mala suerte igual porque cuando me invitaron, me invitaron a jugar el campeonato con ella y faltaban un poquito días para empezar, yo había hecho todos los entrenamientos con ella y yo ya tenía viaje de vuelta a Chile y, y en el fondo como que me vine con doble misión porque una, una era no perder el pasaje porque, porque era bien caro cambiarlo y Ajá. segundo, era porque justo me habían llamado para trabajar en los Juegos de Sur, que fueron en el 2014. 2014. Ajá. Y como que me presionaron igual, porque yo estaba allá y me dijeron, Dani, ¿sabes que queremos que trabajes con nosotros? Y yo quedé como, ¿en serio? Pero yo no estoy, estoy en, en Londres, ¿qué hago? Y me Ajá. dijeron, no, no, pero... Eh, ven, porque, pero es que los juegos ya cuando empiezan en dos días más no, yo no vuelvo en dos días más, yo tengo por ejemplo los juegos empezaron en 4 de marzo y yo volví al 7, yo el 7 recién voy a volver y me dijeron, no importa, te esperamos y yo que okay, así como, ya y entonces yeah. me la jugué el doble y, y me vine, así que me quedé con las ganas también pero las chicas hasta el día de hoy me escriben no, no aprendieron nada de español, pero... <risa> pero... ¿Ningún chilenismo? No le enseñaste ningún chilenismo. <risa> eh, no, no le enseñé ningún chile chilenismo, que fui fome. Pero... Sí pero ellas igual me escriben y siempre me dicen ¿cuándo vas a venir? ¿cuándo vamos a jugar juntas? Eh, te estamos esperando, igual es rico y, y otra sensación como rica que me quedó de, de, de conocerlas fue que si bien ellas me miraban de igual a igual y nos complementamos bien jugando el entrenador, tengo la tengo toda la impresión de que era más machista porque me acuerdo que me dijo a mí algo así como oye, chile, pues me pusieron chile a todo esto bueno, no me llamaba bien, era chile <risa> Entonces, Buenísimo y el, Sí, y el entrenador me dice eh, Vamos a ver cómo le va a ir a Chile En el Mundial de Brasil eh, eh, era, eh, Se acercaba al Mundial de Brasil claro. Y yo le dije oh, Chile tiene muy buen equipo Nos va a ir súper bien Y me dijo, jajaja, ja, ja, lo quiero ver Escríbeme por correo <risa> ah, <risa> Y la selección femenina No, sí, también está muy bien mm, No lo creo, algo así entonces, y después, y después a Chile le fue bien, o sea, igual dieron buena pelea y, y llegaron a instancias finales, entonces yo me sentía súper orgullosa, güey, le escribía a toda mis, con mis ex compañeras y les decía, ¿Qué, ¿cachaste el partido de Chile? En inglés. Entonces decía, ah, ah, Y después cuando jugaron con Australia, a una, a una chica también la molestado, que me decía, ah, ja, Australia va a aplastar a Chile. Y yo le dije, no. Chile va a ser papilla de canguros y ahí okay, empezamos a, a pelear y al final ganó Chile parece Buenísimo, qué linda experiencia, igual y claro lo que tú nos dices estando de claro en el extranjero seguramente te da como más la el ímpetu de ser patriota de demostrar quiénes somos Sí, totalmente, yo por lo menos me sentía súper orgullosa hubiera estado todos los días vestida con la camiseta de Chile Perfecto. Oye, Dani, mira, vamos, tenemos hartas preguntitas, hartas eh, mensajes acá por, por la transmisión, así que te, vamos a, te las voy a comentar. Ya, tenemos de hecho, mira, te vamos a hacer una pregunta eh, que te deja Erwin. Erwin te deja esta pregunta. Dice, ¿crees que los agentes de jugadoras debieran, debieran estar reglamentados para proteger los intereses de las jugadoras y evitar abusos? Totalmente. Pregunta. Sí, a Erwin lo, lo conozco, eh, es un gran amigo, Él vive, es chileno y vive en Canadá. ¿Me, ¿Me escuchaste bien, Dani? ¿Te lo repito? Sí, sí yo te escuché bien. ¿Tú me escuchabas a mí? Ah, ya. Continúa nomás, Dani. Erwin es un amigo que vive es chileno y se fue a vivir a Canadá muy, muy joven Y es súper interesante hablar con él porque tiene otra visión del fútbol femenino eh, Y muchas veces hemos conversado el tema de los, de los agentes Que obviamente allá entre Estados Unidos, Canadá y ya después Europa eh, Es otra cosa y son muchos más Sí, yo pienso que debería haber una una buena eh, digamos un buena un algo que respalde formalmente a, lo, a los agentes porque en el fondo en buen chileno no, no, no hagan lesa la, a la jugadora y que la, los contratos se, se sigan al pie de la letra, que no haya ninguna irregularidad, si mal no recuerdo, hace un tiempo eh, Carla Guerrero estaba jugando en el extranjero Y tuvo una mala experiencia con un con agente que tuvo ella O un representante, como le llamamos acá Algo, algo así también recuerdo que hubo como una noticia Y que hubo un término de dinero ahí que no quedó claro al parecer Entonces todas esas cosas son perjudiciales Y a la larga si uno lo ve como en términos generales Te habla de una no profesionalización del fútbol femenino Porque en el fútbol masculino no ocurre eso entonces, sí, debería haber un, un buen respaldo, una buena... En el fondo, que, que a la jugadora le dé el 100% de seguridad, porque al final trabaja con esa persona De cierta forma, esa persona claro, también claro. se lleva una comisión por, por representarla Entonces, la idea es que el trabajo se haga bien para los dos lados Exactamente Bueno, acá en Chile hay, hay un representante que, bueno, que tienen solo cracks, si no me equivoco el nombre, que es Edgar Merino Que él representa varias jugadoras Y creo que también estuvo o está También con Carla Guerrero Con Tiane Elner, Es como, a, al menos en este nivel eh, Nacional, es como lo que más se, eh, Está en referente Hay claro. unos comentarios, tu amigo ya está eh, Allá en Inglaterra ¿Verdad? Y claramente allá hay una industrialización más amplia Sí Te dejó varias preguntas, Erwin Te voy a comentar otra, mira Dani Sí. Te hace a recordar un poquito tu paso por la selección Dice ¿Cuál es tu mejor recuerdo De cuando estabas jugando en la roja? ¿En dónde? En la roja, en la selección Ah, mira qué bonito Mejor recuerdo Yo creo que el primer día que me puse la camiseta Y salí a la cancha Sí porque fue mi, mi, mi debut, en el fondo y, y era algo demasiado importante Y estaba demasiado nervioso también Entonces... Yo creo que ese es el momento más importante sí. Y sí, los otros totalmente. momentos que, ajá. Ajá. Y los otros momentos que tengo son así como chispazos Por ejemplo... Eh, me acuerdo una vez que estuve súper mal de una rodilla porque me hicieron una lesión dio yo así como dos metros y también me acuerdo de una jugada súper buena que hicimos en el área con, con la pancha Mardones. y fue como una pared y yo, así justo llegué al área y coloqué la pelota y la pelota llegó al, al palo, así como se fue rasante y, y llegó al palo y me perdí ese gol cosas así Tremendo, buenísimo. Mira, Dani, ahora nos deja, te voy a leer una tercera pregunta que nos dejó tu amigo Erwin. Dice lo siguiente: también con respecto a, a, a la, al proceso de selección, pero ya más a futuro. Dice: ¿Cuál debería ser la próxima fase de dirección técnica para la roja femenina para cuando termine el proceso actual? Bueno, la pregunta no te escuché muy bien. Sí, te lo digo o no. Mira, dice, ¿cuál debería ser la, la próxima fase de dirección técnica para la selección femenina una vez que termine la fase del técnico actual? Ah, es como la siguiente etapa. Exacto. Mm. Yo sigo insistiendo en que el técnico que llegue tiene que preocuparse de darle más rosa internacional a la selección. Eh, y se vio demostrado, o sea, antes de que las chicas jugaran la Copa América eh, est Estaban est Estaban ahí presentes Pero no estaban destacando tanto y, y, y la preparación para la Copa América fue clave Porque empezaron a viajar, empezaron a jugar más partidos amistosos Y el resultado lo vimos y fue buenísimo Entonces yo creo que por ahí va la cosa Además, lo que yo también quiero destacar es esa, esa valentía que tuvieron ellas para saber que en el fondo igual tienen menos años de preparación que otras selecciones súper profesionales como la de Estados Unidos o como la de Suecia y ellas jugaron de igual a igual y, y demostraron que son iguales de capaces o sea, yo me acuerdo el partidazo que hicieron con con Suecia, si no me equivoco. Suecia. Con uh -huh. Suecia. Eh, hicieron, hicieron unos partidos increíbles con Estados Unidos. Bueno, ganaron la estadounidense por buena diferencia, pero Chile, o sea, a Alex Morgan, a Carla Guerrero no la dejaba pasar. Y era Alex Morgan y a, la, a Carla le daba lo mismo. Entonces y encuentro súper admirable esa actitud sí. y esa y esas ganas de ponerse en la camiseta así eso traspasó las chicas tienen eso entonces ya, ya lo tienen incorporado en su ADN entonces hay que ayudarlas por el por el por el otro lado que es eh, darle más, más competitividad porque ya a esta altura la mayoría son experimentadas ¿saben? ya saben mucho de fútbol ya saben jugar entonces Sí, igual hay que pulir algunas cosas Eso no significa que dejen de trabajar la parte técnica o la parte táctica Pero creo que darle competencia, competencia, competencia es súper clave En un momento Marta Tejedor también lo, lo, lo intentó Cuando empezó a hacer partidos amistosos con, con equipos masculinos No sé si tú uh -huh. recuerdas eso eh, No sé si le habrá dado tan buenos resultados pero, pero en el fondo fue una buena iniciativa Siento que por ahí va la cosa cuando uno también juega juega con hombres yo yo hasta el día de hoy y tengo amigos que con los que jugamos partidos mixtos y si están conectados les mando saludos <ríe> pero ]ísimo. pero súper entretenido y a mí me encanta jugar eh, fútbol mixto porque es distinto el, el ritmo la fuerza la agilidad que tienen los hombres entonces te obliga a tú eh, trabajarla más te obliga, te obliga claro obliga Obliga indudablemente a ir más fuerte, darle más velocidad al balón. Totalmente es positivo. De hecho, nosotros también con el equipo hicimos algunos amistosos con, con categorías sub-15, sub-14. Jugando con hombres, para que también vivieran y tuvieran ese rosa. Eh, eh, durante cuando después le toque jugar con las muchachas, ahí se va a notar también que están mejor preparadas. Mira, te no, tan... voy a... Mira, estamos aquí todavía interactuando con nuestros eh, seguiro, seguidores Aquí nos dejó un mensajito Gonzalo Prieto Que le mandamos un saludito también nosotras Que no pudo estar en estos dos días por un problema personal Pero ya va a estar de, de regreso con todo Te manda saludos, dice Gracias Daniela por participar en nuestro programa Te comenta ahí Gonzalo También nos comenta eh, Gabriela Ponce Monsalve Dice, sécala Dani y es colega mía de... Sí, periodista Muy seca también ella Genial, genial Haciendo ahí apoyo mutuo Acá también nuestra capitana Camila Ignacia Vargas Capitana del equipo de Unión La Calera Te deja ahí unos saluditos Saludos Daniela y Con manito y pelotitas y mucha fuerza te, te manda También acá nos deja Comentario Natalia Torres Rivera Dice, grande amigas. Sí, la está Nati, avanzando. todavía está jugando, está en cobresar, me contó la última vez cuando cuando conversamos. De hecho, nos íbamos a inscribir con ella en una liga mixta, ella con su pololo, con sus amigos, yo también estaba motivada con mi pololo, y al final eh, llegó el virus, así que quedó todo, <risa> todo. Ahí dejó todo ahí en, en receso, maldito virus. Aquí nuevamente nos comenta Gonzalo, dice, Máquina, la Daniela, estás en tu casa... Es importante también recalcarlo, Dani, si tú en algún momento necesitas eh, dar alguna noticia o cualquier cosa, aquí nosotros tenemos las puertas abiertas para, para conversar nuevamente contigo. Gracias, y obviamente también le correspondo los saludos a, a Gonzalo, que he tenido la oportunidad de, también de hablar con él y un tremendo profesional. Así que por la misma razón y por la que por la que estoy también en el programa. Muy orgullosa del trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Dani. Mira acá, Luisa Andrea González, que es una apoderada de nuestro, de nuestro equipo, de la sub 17 también comenta qué linda tu historia, dice. Mm, qué linda, muchas gracias. Lindo. <ríe> <ríe> <ríe> Nuevamente aquí la Natalia te deja, creo, sí, tiene una pregunta, te deja una pregunta, Natalia Torres. Dice, bien interesante, ¿eh? está buena la pregunta. Dice, si pudieras volver a jugar en algún club chileno, uh. ¿cuál te y por qué? Está buena <risas> Está buena la pregunta mm. Es que todos todo lo, Todos los clubes tienen algo Como que tienen un Un sello o Como que todos se pueden definir con un concepto mm. Pero creo que más, más allá del equipo Tal vez, sí Tiene que ver con Con Cómo me sentí más acogida y con que a lo mejor tendría que, o sea, sentiría que me faltaron cosas por hacer y fíjate que yo creo que igual volvería otra vez a la U. Sí, sí. ¿Sí? a Sí. A lo mejor también por el cariño que le tengo de, de que por, por ahí me formé. Claro ahí tu primeros pasos. Sí. ¿Y por qué? Bueno, ahí, ahí no estás respondiendo, porque fue una importante para ti en lo personal. Sí. Sí, yo creo que, que por eso. Pero es una pregunta difícil. No es, no es tan fácil. Por ejemplo, con la, con la Nati Torres, eh, estuvimos juntas jugando en la U un tiempo. Y. Y después nos encontramos en la Unión Española y alcanzamos a jugar en Unión Española. Y, y la nati de, de esas de esa amigas bacanas es que te da el fútbol, porque cuando uno está bajoneado es como, dale, dale, y tú puedes, tú eres la mejor. Y, y obviamente yo la apoyaba también a ella de la misma forma. Así que fue, fue bonita experiencia. No, en, en todo, yo creo todos los clubes tengo algo bonito claro, que decir todo, Todos los clubes te van dejando harto, a algo, digámoslo así tuviste, tuviste en varios, tuviste en dos, cuatro, tuviste en cinco equipos en tu carrera Y, y, mala y, y en la unión también me reencontré con, con Verónica Riquelme Que nosotras empezamos jugando chiquititas en la U con Isabel Berrío entonces después como que, imagínate, empecé con ella jugando y terminé con ella jugando, como que me dio una vuelta súper grande. No, eh, la de Sí, entonces, y la Luli tiene un humor súper divertido, pues, entonces, como que también le daba alegría al equipo. Y por otro lado también, como que trabajaba mucho mi paciencia, porque estábamos con, con el entrenador Guillermo Llávar, que también fue exjugador de la Unión y él ya tenía su edad. Entonces sí, era muy vieja, muy vieja escuela y, <risa> y tenía un sistema tan estructurado que a veces como que oh, en la mayoría no estaba de acuerdo, <risa> pero que había que acatar igual. Y jugaba 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2 y de repente cambiaba el partido. Y, y era lo mismo. Entonces, ya <risa> que... Y obviamente los papás y la familia empiezan a opinar Oye, no, pero es que cambien, que saquen a esta, que entre la otra Y ahí se forma una cosa muy muy entretenida, muy muy propia de la cultura futbolística Claro, todos son, todos son de té, <ríe> es la, la pasión Oye Dani, mira, acá te dejan también otra pregunta bastante interesante Te dicen lo siguiente ¿Te gustaría, te gustaría entrenar un equipo femenino? Si tuvieras tal vez la opción en algún momento de, de, de guiar un equipo femenino Sí, me encantaría Ahora eh, no tengo todas las habilidades porque mi formación es de periodista y, y la formación que tengo como futbolista en el fondo es como lo que yo aprendí en la práctica Pero si tuviera la oportunidad lo haría feliz y con mucho cariño también en, un momen, en una oportunidad me contactaron de la escuela italiana si, hace como un par de años, unos cuatro años más o menos y, y estaban buscando a una persona, a una mujer querían que fuera una mujer que entrenara al equipo femenino de la escuela italiana y, y al final no llegamos a acuerdo, estuve como ahí porque la persona que que quería que yo estuviera ahí, y que en el fondo era el que manejaba el presupuesto, estaba súper contento conmigo, sí, tú y nos reunimos como tres veces, pero la decisión final se la dejó al entrenador. Y el entrenador le dijo, no, yo puedo igual con la mujer. Así <risas> ah. Me dijeron, pero pucha, tú no sé si estuviste cerca, ¿no? Es, bo es bonita experiencia, aparte también como lo comentábamos ayer, eh, con nuestra invitada, nos faltan más mujeres entrenadoras, Necesitamos más mujeres entrenadoras. Y porque tenemos de hecho en, en Colo Colo está Vanessa Raus, pero es eh, de Ecuador, verdad. activamente en Santiago Morning está Paula, en, en ULC está Paula Mendoza, pero de hecho tenemos ahí una ideita en la cabeza que pronto lo vamos a, ojalá la podamos llevar a cabo pero y ahí paramos de contar o, o gente ya en, a nivel amateur entonces que necesitan también eh, entrenadoras qué sí. de ese tema o bueno Isabel sí. Berrillo que es una histórica que una, fue una de las primeras también tuve tuve la oportunidad de conocer a Rocío Yañez que cumple doble labor eh, entrenadora y también es periodista así que <ríe> nos complementamos bien, su bien. Pero Rocío dio un paso al lado con el fútbol femenino eh, Estuvo a cargo de una selección, si no me equivoco, sub-17 Y viajaron a Bolivia, si es que no me equivoco Entonces ella vio un tema de indisciplina y, y, y lo contó Y en ese tiempo la directiva de la NFP no le gustó porque el tema se polemizó Entonces empezó a salir en, en la prensa y, y no era algo beneficioso para, para el NFP ni para el fútbol así que al final Rocío como que se aburrió un poquito del ella, ella me decía del ambiente a lo mejor sentía que las cosas se podían hacer más profesionales pero faltaba y, y se dedicó 100% al fútbol masculino y la, la última vez que supe de ella estaba dirigiendo a Lota Schwager ahora no sé en qué estará Sí, sí, ahora, bueno, sigue todavía con sus clases también en, en INAF, que ella también es docente de INAF, hace un tiempo atrás Y claro, como tú comentas, tuvo harto, ¿cómo se dice? Eh, experiencia con, con equipos masculinos Como que después de esa, de esa oportunidad en selección, ya no, no la vimos más en, en ningún equipo femenino Y Rossi igual tiene harta experiencia, sabe mucho, y como tú comentas, también es periodista Así que esperemos, quizás, en algún futuro pueda retomar esa, esa senda. Esperemos, porque igual, como dices tú, faltan mujeres. Entonces, eh, Pero por otro lado, ¿sabes que también es bonito? Porque muchas, bueno, no muchas, pero algunas jugadoras con las que tuve la oportunidad de compartir cancha han decidido dar ese paso. Y, y hoy día yo creo que hay más mujeres Estudiando esa carrera en la INAF Sí De a poco, sí. de a poco se, va, se va aumentando Claro Así que yo por che, ahí la misma, la misma Andrea Cerda Andrea Cerda también está terminando eh, Para ser entrenadora Ah, qué bien No sabía esa parte de la historia Pero qué rico, me alegro mucho Sí Así que en el fondo como que se repite ese, ese concepto de atreverse. Yo creo que en el mundo de, de las entrenadoras también se ha abierto un poquito el, el, sí. el mundo, se han abierto las oportunidades La realidad, y dije. ellas se están atreviendo también. Así que es súper super bueno, es súper bueno. Y en el fondo, acá yo creo que esa es la clave: atreverse a dar el paso, porque si no lo das tú, ¿quién? Pues te voy a contar un, e un ejemplo súper burdo, pero yo en la cuarentena tenía un ukelele y yo jamás en la vida había tocado un instrumento, era lo más <risa> malo <Más lavado> de <risa> instrumento Y sabes que solamente con las ganas yo dije, pero. ¿Y se puede aprender? Y con YouTube aprendí súper rápido. Y ahora tú Google, Pero, voy no a Exactamente. Toda la razón. Hay que atreverse más Oye, Dani, ahora tenemos que pasar eh, a nuestros queridos auspiciadores, lo que hacen posible que nosotras salgamos al aire. Ya, vamos a comenzar. Entonces, a dar eh, las menciones pertinentes, vamos a comenzar con nuestro primer auspiciador, que es... Nuble Print. Print es una tienda de publicidad deportiva, se pueden hacer diferentes cositas o productos, en este caso pueden haber tacitas que tú puedes regalar pasión con, con eh, camisetas de distintos clubes, llaveros, ¿verdad? Y si tú quieres comunicarte con Nuble Print para hacer algún pedido, te dejamos entonces el número de WhatsApp y el número es el siguiente... Va el 56 96 69 27 8 29. Reiteramos, Nuble Print. Lo puedes seguir en su Instagram como Nuble Print, ¿cierto? Y puedes hacer tus pedidos. Ahí tienen, como te decía, eh, llaveros, chapitas, todo lo necesario para, para regalar fútbol. Continuamos entonces con nuestras menciones. Vamos a pasar a Salón ...de belleza, estilista turco. Aquí pueden seguir a Estilista Turco... ...en su red social, eduardo uafor Ellos están en Iquique. Ellos están hace harto tiempo, ya 15 años de experiencia. Y están ubicados en Salvador Allende, 3158... ...entre Playa Blanca y Los Muelles. Puedes eh, pedir tu hora para poder atenderte al siguiente número al más 569 57 65 81 09 salón de belleza turco y reiteramos su Instagram eduardo-bajo-cuafor ahí nos tienen prometidos unos cambios de look interesantes esperemos que ya cuando pase todo esto podamos llevarlo a cabo ahora continuamos con deportes corus también comunicamos a nuestros auditores que Deportes Corul está también trabajando con Unión La Calera nos va a ser la camiseta oficial para el 2021 así que una tremenda sí. noticia con Deportes Corul, exactamente y ellos se, se especializan en la venta y confección de la indumentaria deportiva ellos realizan equipos buzos, primeras capas petos, morrales y gorros si quieren contactarse con Deportes Corul tienen que llamar al siguiente número, es el más 569 99 27 90 83. Pueden comunicarse y solicitar lo que necesiten para sus equipos. Busto, primera capa, peto, morales y gorros. Excelente calidad con deportes coro. También nos acompaña Aqua Antu. AquaAntu es también una tienda online que está especializada en el despacho por todo Santiago y es importante eh, decir que es gratuito todos los despachos. Si tú haces la primera recarga, te sale 3.000 pesos. Si haces más de cuatro recargas en adelante, te sale 2.500 pesos. Si quieres hacer tu pedido a AquaAntu, debes llamar o comunicarte al número más 56 9 45 55 67 40. Y ahí se, se pueden coordinar para solicitar sus, vino, sus bidones de agua purificada. Excelente calidad. También ahí recordamos que Aqua Antu, bueno, tuvimos ahí el tema del estadio social, estuvo presente, estuvo ahí ubicado en distintas esquinas y daba hidratación a toda la gente que participaba en esas marchas de octubre así que tremenda tremenda iniciativa mira, comprometidos con las causas sociales, Qué bien Sí. así que ahí le mandamos un saludito también a Aqua Anti avanzamos y también tenemos para los amantes del café en esta época todos queremos tomar un rico café a pasar cafetero Pueden seguirlo en su red social Instagram como bazar.cafetero, es una tienda online y está dedicada para todas las personas que profesan amor eterno al café. Si quieres hacer tus pedidos, puedes llamar al siguiente número, al más 569 79 55 41 02 y ahí puedes comunicarte y ver los distintos productos que tiene bazar cafetero también hacen sorteos verdad y el mejor café a la puerta de su casa así que tremendo tremenda ayuda que nos está brindando bazar cafetero continuamos también con nuestro siguiente auspiciador que es planeta 7 planeta 7 también dani te comento que es una, una tienda online donde ellos se manejan también en la venta de de, de instrumentos deportivos, implementación deportiva, ¿verdad? Pesas, ahí vemos distintos implementos, balones de fútbol. Si tú quieres seguirlo, tienes que seguir sus redes sociales en planeta7-SPA. Y también, si quieres también hacer tus pedidos, puedes comunicarte con ellos al www.planeta7.cl. Y también destacamos que Planeta7... Nos está ayudando en la difusión de Unión La Calera y también, obviamente, con Ataque Directo. Así que están súper comprometidos con el fútbol femenino y su difusión. Así que agradecemos a Planeta 7 por toda la ayuda brindada. brindar. Continuamos entonces con Food Shop. Food Shop también es una tienda online que se especializa en la venta y promociones de camisetas de diversos clubes del mundo ya, también selecciones nacionales ¿verdad? camiseta de Bayern Múnich, Inter de Milán ahí vemos en, en la pantalla de Juventus, si quieres hacer tus pedidos, puedes llamar, eh, puedes seguirlo, perdón, en la tienda online que te decía yo en Instagram, en foodshop.scl y también lo puedes ubicar en el Facebook como foodshop.scl y ahí puedes informarte de todo lo que ellos están organizando y con sus camisetas eh, muy, muy hermosas con respecto también hay de, de los equipos nacionales. Así que tremendo Futshot también que se la ha jugado con el fútbol femenino. Y por último, para cerrar esta mención, tenemos que destacar a Fútbol conet Fútbol conet es una aplicación eh, de Android en donde nosotros podemos eh, saber y conocer distintos equipos de Latinoamérica, en este caso, conocer eh, jugadores específicamente. Y esta aplicación es totalmente gratuita. Y ha llegado a Chile hace poquitas semanas, y hemos comenzado también eh, a, a tener interacción. Gracias a Fútbol Connect pudimos contar con la presencia de Maite Zamorano en, en uno de nuestros programas pasados, y también con la gente de Rosario Central. Así que ellos están haciendo una tremenda labor en difusión del fútbol y prontamente esperamos también sellar alguna conexión con nuestro equipo para seguir fomentando a nuestras jugadoras. Ellos están hace bastante tiempo ya en México, en Brasil, en Bolivia y hace un par de semanas en Argentina y Chile. Así que les brindamos un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Fútbol Connect. Muchos auspiciadores, así que los tenemos, felicito Sí, tenemos bastantes auspiciadores y eso nos hace tener eh, Mucho orgullo y nos da Muchas ganas de seguir y continuar con este Hermoso proyecto Qué bonito sí. y ahora, En algún momento eh, No sé si lo habían mencionado Pero cuando estaba en la universidad nosotros creamos un, un programa También radial, así con streaming Que se llamaba de Deporte Y ¿Ya? Y, y bueno, la particularidad es que éramos tres mujeres O sea, el, el, el programa era full, full femenino y, y nosotras queríamos darle cabida a todos los deportes Entonces ahí también fue entretenida, una muy bonita experiencia Y tuvimos la oportunidad de conocer a varios deportistas No solamente del fútbol, sino que de otros ámbitos Así que en ese entonces conocí a, a Cristian Valenzuela Nuestro nuestro campeón paralímpico, eh, también a la Natalia Ducó, a la Macapinto, de, de gimnasta y uh, un sinfín de, de deportistas súper ejemplares. Así que Buenísimo. es muy buena la experiencia de del programa radial así en vivo, con camaritas y todo. Así que yo <risa> cuando me hicieron, me, entre, me hicieron la invitación. Eh, yo inmediatamente me puse en, el, en los zapatos de ustedes porque Entonces me acordaba de, también de mi experiencia Claro, claro, sí hay, hay un trabajo bastante eh, arduo atrás O sea, para que todo esto salga bonito nos, Tenemos nuestro DJ que ha, ha hecho un tremendo trabajo Así que muchas gracias por, por comentarlo Y justamente Dani te quería llevar a ese lado A ese lado tuyo, que es el ámbito periodístico ¿Verdad? Que lo decíamos al comienzo del programa Y quiero hacerte la siguiente consulta ¿Cómo, ¿Cómo va, cómo ha sido el tema de, de, de, de ahora verlo desde ese lado, desde ser una periodista deportivo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mm. ¿Cómo ha sido la experiencia? Es como amplia la respuesta, ¿eh? pero voy a tratar de ser... ¿Qué te gustaría aportar desde, desde, tu, desde sí. tu zona de, de, de periodista deportivo? ¿qué, ¿Qué pudieses aportar al deporte? Si lo, lo, lo decimos más específicamente. Sí, yo creo que el conocimiento, eh, lo que pasa es que es muy distinto tener la experiencia, por, en mi caso de futbolista, y después llevarla a la, a la teoría y a la práctica del periodismo, porque en el fondo es como tu mundo, y entonces tu mundo ahora lo comunicas, y, y, lo, y en el fondo le sacas provecho, el, el periodismo es comunicar, entonces... Eh, y bueno, y también ahí hay, hay un, a lo mejor un, un mito Pero muchas veces yo he recibido comentarios como ¿Pero cómo no sabes esa respuesta si eres periodista? Y, y el periodismo es, un, es una carrera muy bonita Pero que hay que hacer la diferencia Porque el periodista no es la persona que lo sabe todo Sino que es la persona que de lo que comenta o de lo que comunica Ese tema debe conocerlo bien al revés y al derecho, entonces por eso yo claro. sentía que tenía una labor tan importante con el fútbol femenino porque era algo que conocía mucho, entonces me faltaba, podía, sentía que podía aportar comunicándolo de distintas formas y no me quiero desviar de tu pregunta, pero por ejemplo cuando trabajé en la tercera en el diario que fue una bonita experiencia también porque fui la única mujer en el área deportiva y, y al principio mis compañeros me miraban así como bicho raro Hasta que empecé a trabajar y se dieron cuenta que podía hacer las mismas cosas que claro. ellos Y de ahí me tomaron mucho respeto Y, y siempre pensaba en cómo eh, darle cabida al fútbol femenino en esos medios Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol masculino también Pero llegaba un momento en que me decían, ya Dani, tienes que escribir una nota rápido ahora para la tercera online Porque eh, ganó el equipo de Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo hizo tres goles Ya, Dani, un gol de Piniña Dani, gol de, Pinilla, Dani, gol de el, eh, Marcelo Díaz y así Entonces, bonito, entretenido todo Pero yo decía en un momento, ya, ¿y dónde le damos espacio a las mujeres en el fútbol? O a las mujeres en otros deportes y sentía uh -huh. que eh, como, eh, cranearme un poco Porque en el fondo Los jefes que yo tenía No estaban convencidos de que el fútbol femenino era importante Yo sí, pero porque lo venía viviendo desde adentro Entonces claro. hice, hice algunas cosas Y mi pega era convencer al, al jefe De que esto sí era noticioso Entonces... Me acuerdo que hice que escribí un artículo de la Geraldine Langton Que está la, eh, seleccionada Y cuando ella se fue a Boca Juniors Entonces yo ahí hablé con el, con mi jefe Y le conté como todas las aristas noticiosas de, de esto Hasta que lo convencí uh -huh. Entonces como... Fue ¿Ah? pues yo así súper emocionada hablando de ayer Ayer, te voy a hacer una nota y te voy a entrevistar Te voy a preguntar tal cosa ya, sí, ya, bacán y al momento de escribirla, además, yo sentía que la escribía con cariño Porque era, como te decía, era mi mundo Entonces, eh, lo escribía de una forma especial, y como con esa... Mmm, con esa sensación de que estás entregando una parte de ti también Y no solamente me pasó claro. en, el, en el fútbol femenino También me pasó con las mujeres en el deporte Y sabes que te voy a compartir una bonita experiencia que me sucedió justamente con la Carolina Crespita Rodríguez va a ser bien breve para uh -huh. no salirme del contexto del fútbol pero a mí me pasó lo mismo Yo una, un, en un momento me pregunté y, y, ¿qué es de Carolina Rodríguez? ¿qué está haciendo? y empiezo a investigar y me doy cuenta que estaba a punto de pelear un título mundial pero no podía porque no tenía plata uh -huh. Entonces, quise indagar un poquito más y di con ella y la contacté y le dije a mi editor y me dijo, no, en la tercera no no hablamos de boxeo Y menos si es femenino, muy feo Y yo quedé así como... Oh. ¿Pero, pero, pero cómo, pero cómo, Tico, no podía entender lo que yo le quería transmitir Que ya estábamos a punto de tener una campeona mundial y que eso era histórico Y además obviamente como Exacto. mujer súper curiosa de mi género Así que, cuento corto, lo, le saqué por cansancio la nota Y la escribimos, salió al aire Bah, salió al aire, <ríe> salió a... se publicó, escrita, y... Ajá. Y, y yo ahí también me pasó lo mismo, que empaticé tanto con su historia como deportista, que era como si yo estuviera escribiendo sobre, no sé, una compañera deportista, yo como que no lo veía tanto de mi faceta periodística, sino como de la faceta más deportiva. Y ahí claro. le fue excelente porque con esa nota, como que se abrió un poquito al mundo, porque la ter tercera tenía mucho alcance. Y ahí se abrieron las puertas y la llamó el alcalde de la Constitución y le dijo: Ven, yo te pago todo, vamos a pelear a Constitución y aquí bueno. a pelear tu título mundial. Y yo me fui. Claro, y, ahí. Y ahí la, la Crespita peleó y bueno, yo después le dije a mi jefe, oye, yo voy a, ir a cubrir la pelea Me dijo, eh, no sé si sea importante porque hay que, hacer, hay que hacer otras cosas que aquí y allá Y le dije, bueno, voy bajo mi responsabilidad y, claro. y me fui sola, ni siquiera me dieron viático. Y, y me fui y la Crespita salió campeona mundial Pero era una, una convicción tan grande que yo tenía de, de sentir que la mujer es tan capaz Que lo hice y como que me, import me dio lo mismo Lo demás Y lo mismo me pasa con el fútbol femenino Entonces claro, Tremendo, tremendo trabajo Tremendo trabajo porque ahí lo que tú nos, los, nos comentas Es que, claro Gracias también a esa nota pudo obtener cosas O sea, ahí uno se da cuenta y tiene el ejemplo Claro De que, que, que, que las redes O en este caso estos medios de comunicación escritos Que son más ampliamente conocidos Tienen un, un, un Gran alcance Entonces ahí es es un proceso que hay que dar, pero que también abrir las editoriales Porque ahí tú nos decías, no, ella no está acá porque tal y tal cosa Pero es porque también las editoriales están tan enmarcadas en, en lo que quieren ellos mostrar cerrado, sí y, y en el fondo eso falta como un poquito más de convicción pues a, a lo mejor yo trase una línea pequeñita pero si esa línea se traza más y más y más y se va abriendo un camino o sea, sería increíble que el día de mañana las mujeres y, y las futbolistas también tuvieran más, más espacio en los medios. Yo creo que pasa por ahí, como dices tú, claro. eh, el, lo, la autoridad lo, en este caso son editores periodísticos, los editores periodísticos eh, tal vez deberían modernizar un poco su, su mentalidad. Exacto. Eh, Abrirse un son... poquito más a, la, a las tendencias. Sí, entender que, que la cosa también puede ir por otro lado y puede ser igual de exitosa. Exacto. Oye, Dani, con respecto a lo mismo, al tema de, de, de, de tu profesión, ¿cierto? De, de periodista, eh, ¿tienes algún referente eh, nacional o internacional que, que haya también marcado un poquito eh, tu forma también de, de llevar tu periodismo? Ah, en el periodismo. Ajá. Eh, Sabes que cuando empecé a estudiar periodismo me costó mucho encontrar un referente Cuando me pedían y me decían, Dani, pero ¿cuál es tu periodista deportivo favorito? Y yo pensaba, pensaba, pensaba y, y no sentía que me identificara con ninguno Pero sí puedo destacar a periodistas que, que encuentro que hacen un muy buen trabajo eh, y me gustaba, me gustaba mucho la, la Soleada careza uh -huh. y, y la Karen Bittner también me, me gustaba mucho eh, sí, ya, Ellos trabajaban en TVN, si sí, sí, no más no recuerdo Sí, pero la Sole fue como... Siento que ella como caprichosa ¿no? pues Fue como una de las primeras mujeres en el periodismo deportivo y ya el, el periodismo partido también ya era un, un espacio muy dominado por los hombres y, sí. y de los periodistas masculinos sí. no tengo mucha así como, como que me guste mucho a alguien pero me, pero destaco el trabajo que hace eh, felipe bianchi ya yeah. él es bien contestatario bien bien como seguro y preciso con, con todo como, como lleva también su, su trabajo. Sí. Lo estuve mirando también ahí en una en CDF ¿Sí? y sí. Es bastante certero en lo que él comenta. Sí. Estaba viendo una, una pregunta y pensé que me ibas a hacer esa pregunta, que era del referente, pero era en el periodismo, de la otra era del fútbol. Ah. Sí, mira, aquí de hecho estoy aquí mirando Para, para hacer las interacciones correspondientes con, con nuestra audiencia Bueno, y aquí estamos viendo... Claro, ya preguntamos esa Un poquito Bueno, aquí Erwin dice, Dani, eres muy simpática y bien preparada Te comenta tu amigo Y aquí Gonzalo nos deja aquí una pregunta bastante interesante Dice, si te, si te llega una invitación como panelista a un programa de fútbol femenino, ¿lo tomarías? Sí, ¿a dónde pasó mi número? <risas> Perfecto sí, bien. Me encantaría, me encantaría mucho Y sabes que me pasó también Que la última en la Copa América Y en el Mundial pasado femenino eh, hubo gente de, de, del, del fútbol que estuvo participando, por ejemplo la Romina Parraguirre, eh, en un momento también estuvo Paula Navarro comentando y alguna periodista, pero no recuerdo su nombre y sabes que a mí, me, la gente que me conoce del fútbol, que sabe que soy periodista y también jugué fútbol, entonces me decían, pero Dani, ¿por qué no te llaman a ti? Pero Dani, ¿por qué no estás ahí comentando? Yo no sé, no sé, no sé. <ríe> Creo que me, me faltó un poco de pituto. Bueno, <ríe> me, me encanta. O tal vez más, más, más, marketing. sí, yo, yo he visto también la, que ahí está la Romy en, en pelota parada trabajando también ahí haciendo su, sí. su aporte del ámbito también que ella estuvo en, en selecciones y todo el tema. Sí, me encantaría. Sería una muy sí. bonita experiencia también. Y acá Luisa González, que es la apoderada que te comentaba, nos dice esto, sería muy lindo que algún día fueras a conocer a las niñas de calera. Eso te lo por seguro, Dani, que cuando esto termine vamos a hacer ese encuentro. Aquí sí. me, me dice a mí. Directamente, profe Carla, ¿por qué no la invita A que juegue con las chicas algún día? Sería genial Hoy Sería bacán, sí Cuando pase la pandemia podemos hacer un viaje Por último, un fin de semana para allá Y, y, y conozco a las chicas Hablamos un poco, compartimos, jugamos Sería bien bonito Sí, fantástico sería Dani, y con respecto Bueno, como para ir como Haciendo una conclusión De, de todo el tema de Tu trabajo futbolístico eh, ¿Cuáles serían tus planes a futuro? Dentro claramente de, Del periodismo O ya sea en el, en el fútbol femenino ¿Cuáles serían tu, tus aspiraciones Prontas a seguir? Es una buena pregunta Pero si te, soy, si te soy Sincera no la tengo muy clara en este momento Porque Si bien me gusta El, el periodismo deportivo Y es en lo que empecé y es en lo que me preparé por un tema netamente económico eh, y, y por un tema de, de tiempos porque, porque cuando estaba trabajando en periodismo deportivo estaba todos los fines de semana entonces como que fui eh, desviándome un poquito del camino yo hoy día si bien estoy trabajando como periodista pero eh, estoy trabajando en, en algo distinto al deporte entonces eh, ejerzo como community manager o content manager que es la persona que ve redes sociales eh, escribe contenido páginas web eh, y eso y, y contenido de, de marketing en general eh, y estoy trabajando para una empresa que eh, ellos venden soluciones tecnológicas o sea, es algo nada que ver al fútbol femenino y al deporte pero por otro lado es eh, eh, Siento que es beneficioso porque eh, nunca yo me he cerrado a, a, a una área del periodismo Y siempre a mí cuando me preguntaron en la universidad Oye, ¿y en qué tú te ves trabajando? ¿Y a qué te vas a dedicar tú? ¿En qué área? Como que sentía que era una obligación decir Ah, no, yo quiero radio, ah, no, yo quiero tele Y yo me veía en todas partes ya. Entonces, <ríe> me veía haciendo Súper. todo un poco Y cuando salí de la universidad empecé a hacer eso Entonces, he hecho de todo un poquito entonces, al final, eso te hace como un profesional más integral, eh, pero no descarto lo del fútbol femenino. Eh, o sea, si el día de mañana se me presenta una oportunidad así de trabajo, lo tomo. Perfecto, perfecto. Mira, Dani, aquí también quería comentar, antes que, que acabemos con el programa, ya nos quedan poquitos minutos, quería comentar lo siguiente que nos dice acá José Antonio, que dice que existen eh, nuevos referentes en el tema del periodismo, esta, eh, encontramos a Rocío Ayala Coco Estadela Que es una nueva cuna de periodistas Relatoras y junto a la Dani Ahí comenta José Antonio Y además Romina Martínez Javier Naranjo, otras periodistas Que se le van ocurriendo en estos momentos Así que hay bastante Bastantes chicas que están ahí En la senda de ya sea del deporte O como tú nos dices que que tú estás viendo como algo más, más global Para llegar ahí en un momento A, a, a, a tener la, la visión Más completa de, del todo Digámoslo así Sí, así es y, y espero que también sigan muchas mujeres de, Incursionando en este camino Yo también he visto mucha participación Femenina y obviamente que me siento Orgullosa, o sea, el hecho de que Tú me estés entrevistando a mí en este programa eh, para mí es súper gratificante para, pues mí, yo... para mí también es un honor ¿eh? Entrevistarte porque ya sé que Desde de tu lado eh, Hay más experiencia en, en este ámbito Yo ahí estoy recién Poquito tiempo Incursionando en esto Que de a poquito también me, me ha gustado bastante Sí Y, y en el fondo es, es gratificante Porque es un programa de, Donde hablamos de fútbol Y el fútbol el, eh, Todavía sigue siendo una, un, un deporte donde reina mucho el, el género masculino. Nosotras nos imo, hemos ido empoderando con el tiempo, pero el hecho de que sea un programa de fútbol y además conduzca una mujer y el del otro lado también una mujer, claro. qué bacán. Es, es, <risa> es mucho es más atractivo, ¿no? Sí. Oye, eh, Dani... Para, para ir cerrando, eh, te voy a dar un tiempito porque ya estamos ya casi en la hora, eh, un último mensaje para nuestros auditores, para, para las chicas futbolistas, en general, un mensaje que tú quieras darnos para cerrar este programa. Eh, que la perseverancia es el camino al éxito, sigan sus sueños, eh, si ustedes son constantes, constantes, constantes, van a lograr lo que, lo que quieren, obviamente haciendo las cosas con harto cariño y dedicación. Y por ahí hay una frase de, de Zamorano, que él dijo que en el fondo no llegaba, el que llegaba más lejos no era el mejor, sino el más perseverante. Así que yo creo que tiene mucha, mucha sabiduría esas palabras. También lo vimos reflejado cuando jugó en el Real Madrid, era casi el último delantero y terminó siendo fichichi en la Liga Española. Perfecto, sí, totalmente, tremendo ejemplo Iván Zamorano ahí de superación Como tú nos comentas de perseverancia Daniela, por mi parte Y por, por la parte de, de Ataque Directo Te agradecemos infinitamente Este tiempo que te has dado con nosotros De poder conocerte aún más eh, eh, Eres una voz también Autorizada para, para conversar de, de todo lo que tiene que ver con, con nuestro fútbol, con la evolución Que ha tenido que, que tenemos que también reconocer que ha ido mejorando Pero aún falta ...así que no podemos ahí parar de trabajar... ...y nada, te deseamos lo mejor... ...que, que sigas superándote... En, ...en todo lo que te, te propongas a futuro... ...y, y como lo decíamos... Eh, ...las puertas abiertas y... ...tenemos que hablar para, para cuando volvamos a entrenar... ...para hacer algo con Caldera... ...con las chicas ahí estarían contentas de, de también conocerte... ...así que por, por mi parte te, te agradezco mucho... ...que hayas estado con nosotros... Ya, muchas gracias... ...y como dices tú... El, el fútbol femenino ha avanzado bastante Pero también le queda bastante En el sentido de Como conversábamos de El apoyo económico, el apoyo de los privados eh, Y también el tema de la profesionalización Porque en el fondo para que El fútbol femenino sea 100% profesional Tiene que haber un equipo completo con contrato O, o un equipo completo con En el fondo... Por los términos legales, bien bien hecho Y no a media Y por ahí no va, no, no, no, no tiene que ver con la intención de los entrenadores O de los dueños del, del club Sino que yo creo que va más allá Como decías tú, en atreverse Y creer en el fútbol femenino Exactamente, exactamente, toda la razón Así que bueno, vamos trabajando Estamos haciendo las palabras acciones Así que un gusto también de conocerte más Daniela y esperamos, como te, te comentaba, hacer algo ahí con el equipo Y agradecer a todos nuestros auditores que Tuvimos hartos hartas interacciones, hartos comentarios Así que eso también nos pone muy contentos De que vamos por buen camino Así que por mi parte, como te decía, me despido eh, Doy muchas gracias a nuestro DJ Fakir Que dio esta tremenda imagen para, para todos nuestros auditores Así que, que sea gol, muchas gracias Dani Buenas noches Buenas noches